Dos de cada tres euros que se han invertido en el tren de altas prestaciones desde el año 2009, se han ejecutado en esta legislatura. Y esto es un hecho. Por lo tanto, el TAP avanza en Navarra, estos son los hechos, lo demás son ruidos interesados, y en política son los hechos los que demuestran el compromiso. Y ahora, bueno, pues iremos a Marcilla a ver cómo va la construcción, que se puede ver desde la misma autopista. 2022 va a pasar a la historia como el año de, ma de mayor inversión en una infraestructura que decimos tan estratégica y fundamental para nuestra comunidad. 64 millones de euros durante los 11 primeros meses de este año 2022. Como digo, cifra récord de inversión ejecutada que evidencia el compromiso de los dos gobiernos con esta infraestructura. El próximo año comenzarán las obras en los dos nuevos tramos, en Castejón y en el tramo Tafalla-Campanas, con una inversión prevista de 310 millones de euros. Se trata de los dos únicos tramos del trayecto Castejón-Campanas en los que todavía no se ha iniciado la obra, por lo tanto, su importancia es mayor si cabe. El acuerdo que hemos alcanzado va a permitir, como decía la, la presidenta, la construcción por parte de la comunidad foral de un nuevo trazado ferroviario entre los polígonos industriales de Andaven y Arazuri Orcoyen para sustituir el tramo de la línea. Zaragoza-Alsasua, que atraviesa la planta de Volkswagen y que actúa, por lo tanto, en la actualidad como barrera para su ampliación. Esta nueva infraestructura hará posible reestructurar esta zona industrial y ofrecer servicios logísticos de transporte ferroviario a, a las empresas que están allí instaladas y al mismo tiempo también va a disminuir el tráfico de mercancías por carretera con todo lo que ello implica también en cuanto a emisiones de, a, a emisiones de gases contaminantes. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.